Bueno. bueno, está el señor Julián Chabert con nosotros y trae, como siempre, que viene, esenciales. El segmento más cotizado en este caso. También. Estamos hablando del tema. Sí. Que este es el segmento. Uno de los más cotizados. Uno de los más cotizados. <risa> bueno, algo le había contado, esta cuestión de maestras que dijeron cómo atraemos la comunidad, a los padres, cómo sí. los hacemos parte, hicieron este taller de títeres, primero uh -huh. hicieron los títeres, pues crearon una obra de, de títeres. Y además hicieron las alfombras para que los chicos se sienten cada vez que le cuentan un cuento, cada vez que ven una peli, cada uh -huh. vez que ven una obra de teatro o le leen un cuento porque es el espacio de literatura y la idea maravillosa y dificilísima es que los chicos de esa edad, como me pasa a mí con mi hija, no tanto celular y sí más por el lado del cuento. Ah, ¿Cuál es la buena noticia? Que lo dicen los psicólogos. Dicen, los chicos tienen el celular cuando los padres no le están ofreciendo algo mejor es que el cierto. celular. Si vos le decís, abrís un libro adelante de tu hija que está con el celular y te pone a leer... Ella va a ser así, va a decir, a ver, a ver... No sé el si está así, Julián. Sí, es así. Puede ser que, que le Aquí cueste probable, porque ¿no? ya está muy metida, claro, pero claro. si vos te pones con mucha atención o te pones a jugar en el piso, el chico deja el celular y viene con Compartir. vos. Compartir. Los chicos tienen el celular porque los padres no le damos bolilla. Es cierto, en algún momento tenés que hacer otras cosas y necesitas no darle bolilla. No le puedes dar bolilla a las 24 horas. Claro, es igual. el problema, lo dijo a esa edad, <coughs> que te requieren todo el tiempo. Esta maestra hicieron esta cosa maravillosa y hablan de crianza compartida hay muchos docentes que dicen nosotros no tenemos que criar a los chicos los chicos tienen que venir criados y nosotros los tenemos que enseñar bueno, estas docentes dicen nosotros también criamos a los chicos es que, sí, porque es la realidad o sea, tampoco te puedes disociar de lo que efectivamente pasa no bueno, que, pero que es, es que hay es que es que docentes viven... que no quieren quieren claro, que vengan sí. criados de la casa sí. tienen derecho lo que pasa es que muchas veces no vienen criados de la casa y muchas veces vienen con necesidades que la escuela para eso está el Estado cuando la familia no funciona el Estado tiene que funcionar es difícil, tiene que estar en todos lados, pero nosotros lo que vemos en la calle es que el Estado generalmente hace ese laburo. Uh -huh. ¿Qué hace la fundación en este caso? Siempre hablamos, público, privado. La fundación puso el edificio, nada más y nada menos, con la Municipalidad de Luján. El Estado pone las maestras y el resultado es maravilloso. Lo que van a ver es esta jornada de trabajo de hacer las alfombras para que los chicos se sienten, hacer una obra de teatro y compartir todos juntos en familia. Este fue el resultado. labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta atención? ¿Cuánto apego necesitan los peques para que la maestra se convierta en la segunda mamá? ¿O a veces en la primera? Las respuestas habitan en Noelia Rojo, directora de Caminito de Colores, el jardín maternal del barrio Los Alerces, ubicado en Carrodilla, Luján de Cuyo. Bueno, todo lo que has visto hoy en, es un proyecto que venimos trabajando con las señas para ir acercando al niño lo que es la literatura Ajá. en conjunto con los papás como para que los papás también empiecen en la casa a incorporar lo que es la literatura leerles un cuentito en la noche en vez de darle el celular que les lean un cuentito y la idea de las alfombras surgió por el hecho de que bueno como somos nuevos, eh, para que los chicos estuvieran acá en esos momentos de literatura o cuando las señas les cantan una canción, que tuvieran algo para poner en el piso y sentarse. Para eso hacemos estas cosas, para crear ese vínculo, para fortalecerlo, para que ellos también sepan lo que las señas trabajan acá, lo que hacemos con los chicos, lo que logramos con ellos y que ellos sean parte también de esta enseñanza y de esta crianza compartida, porque es una crianza compartida entre la señas y los papás. Mirada y escucha atenta, respeto, amor, alas. Lo que deberían tener en sus casas muchos niños mendocinos lo encuentran o lo complementan en los jardines maternales, convirtiendo en esenciales a todos los actores que intervienen. Maestras, padres, Estado y fundaciones que apoyan materialmente, como en este caso la Fundación Grupo América, orgullosa del eslabón que ocupa.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 Mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Qué buena aula. Impresionante. Hermoso, Julián. ¿No te tocó actuar, viste? Porque uno dice títeres, no. Chávez lo ponen a hacer de un títer. No me hicieron actuar, pero salgo jugando con los claro, chicos porque. Sí, te vimos, te vimos. Hay un juego que hago con la lucha y que le encanta es que te pones un muñeco acá atrás y corres y ellos te lo tienen que sacar. Bueno? <risa> <Venga>. <risa> es dedicar el tiempo, ¿no? ¿Qué? Es eso, nada ¿Qué? más. No importa que ni cómo, Ojote. sino que sientan que estás ahí. Te digo algo, con los adultos es igual. Es ¿También? lo mismo. Sí, es el cual. tiempo de calidad que vos le dedicas. No es lo mismo estar en la mesa así, que mi mujer me rete, y me dice, el celular, el celular, y tienes razón, ¿eh? Sí. Ah, hay momentos practicar. donde uno tiene sí. que dejarlo al celular, sí, sí, ¿viste? Sí, lo, no, el, sobre todo los momentos de encuentro, es el almuerzo, la cena... Horario. Cualquier ¿no? pantalla, porque dejar el celular y poner la tele y te pones a ver. No no, claro, no, no no no. lo mismo. Sí, pero de última la está tele Por bueno eso sí, Porque el celular es como que te claro. imbuís ahí vos solo, ¿eh? Es peor. Te aislas más, es más A para... veces se comparte la tele, a veces no. Sí, a veces no te Por eso está bueno, ves la noticia de 6 a 20 y listo. La cena <risa> claro. la cena tranquila. <risa> <risa> claro, la cena no la invadís con claro. noticias. Lo sí, que dijo claro. de los chicos y lo que dijo de los grandes, las dos sí. cosas tienen que ver con prestar atención. Sí, Totalmente. La, eh, bolilla al instante en el que estás. O sea, calidad, la calidad el valor el tiempo. El tiempo. El valor del tiempo. Había un psicólogo polaco que decía que es el, respeto, el respeto es la mirada atenta, nada más. Sí. La mirada atenta, si vos prestás atención, estás respetando. Ahora, ¿viste eso que te dicen? Sí, no sabes yo sí, lo sí, que sí. te estimo, lo que te, lo que te estoy escuchando. No, estás no? con el celular mandando no un mientas, mensaje, claro. claro no <risa> Decímelo mirando los ojos. Exacto. Me encantó. Antes de irse de spoiler chiquito. Ma, eh, la semana que viene nos vamos a La Valle, a una escuela en El Retiro, imagínate lo que es ese lugar, lejos de todo, ah, con sí, muchas claro, cosas y con lindas historias para contar. Y también vamos con la posta sanitaria de un pueblo que se llama Palermo Chico, en San Rafael, más cerca de Alvear en realidad, pero en San Rafael, para hacer esta vacunación sí. en territorio, que en los lugares muy alejados los agentes sanitarios van a vacunar, porque si no la gente difícilmente no, llega hasta los lugares. ¿Lo saludables. mostraste hace poco? que fue? donde que fue? La Majada. ¿Eso era? ¿En la Valle o viste otro? No, el de la Valle, el de la Valle. Sí, ese, la majada. Decía, que, fuiste, ese... que fueron con los vacunadores también. Por eso claro, ese comentaba. es el centro de salud que hizo la fundación y acá la fundación lo que ha hecho es un centro de salud ambulante, es un tráiler ah, ¿sí? ¿sí? que lleva y trae a los, a los agentes sanitarios a los lugares que hacen falta. Qué importante, me encantó. Me bueno, circula. hasta la próxima. Hasta la próxima.